Mujer, eres perfecta ante los ojos de Dios y ante todo aquel que se detiene a observarte. Por esto no dejes que la ingratitud o la indiferencia apaguen tu risa. Eres una mujer ejemplar y muchos te envidian y tratarán de apagarte porque no se atreven a brillar como tú. No dejes que te atormente la opinión o la crítica ajena. Recuerda que el árbol que más frutos da es precisamente aquel al que más piedras le tiran. Eres la protagonista de tu vida. Atrévete a ser una mujer imperfecta, pero auténtica. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú misma. Nada es más fuerte que una mujer que se ha reconstruido a sí misma. Por eso, recuerda siempre ser tan fuerte que puedas ser amable tan educada que pueda ser humilde, tan feroz que pueda ser compasiva, tan apasionada que pueda ser racional y tan disciplinada que pueda ser libre. Tú, mujer, no deberías volar cuando tienes las alas y el impulso para volar.